Muy pronto el Kililin, lo que está pegado en todo el país, el Kililin. Y, no... y no ha salido sí. el tema, ¿eh? Sí. Para que usted vea a Villalón el domingo esperamos que usted dé su presencia, lo vamos a montar en un motor a Villalón, en un Suzuki decolado, <risa> y van a levantar con ustedes. Le estoy diciendo, para que no se me eche para atrás. <risa> ya ustedes saben, <risa> señores, subió. ¡Ay, ay, ay, ay! ay. La gasolina. Ay, cónchale. Pónganme algo ahí, aunque sea un pote echando gasolina. Mírenlo ahí, señores. Ay. Suben precios de los combustibles. La gasolina presenta alza de 9 pesos. Señores, los precios de los combustibles en República Dominicana aumentarán para la semana del 27 de febrero al 5 de marzo. Exceptuado el gas licuado de petróleo y el gas natural. Para esta semana la gasolina premium aumentó nueve pesos. Y se venderá a 2.42 el galón. Mientras que la gasolina regular, precio está en una alza de 9.50 pesos, con precio por galón a 2.28. El gasol óptimo se venderá a 197.50. El galón ha aumentado 7 pesos con 20. En tanto, el gasoil regular se venderá, no es gasoil camarógrafo, no es regular. Sí. Un 181.60 el galón, presentando una alza de 6.20. El gas licuado de petróleo GLP tendrá un precio de 128 el galón, manteniendo su costo al, al igual que el gas natural, que se venderá al 28.97. ¿Eh? Esto, ay, ay, ay. esto es preocupante. Esto es preocupante. Se está maltratando al joseador, a nuestro amigo, los concheros, ajá, ajá. a los taxistas, a las personas que utilizan este combustible. Gasolina, que usan gasolina de verdad, no que, verdad. No que, pongan, no que utilizan gas y ponen los precios como si tuvieran gasolina premium. No, eso no. no. fatales. No, ahí, de ahí vemos que es, es preocupante la situación. En cuanto al combustible, a los combustibles. Tienen que hacer algo, porque no, cuando el gas licuado de petróleo baja, no lo bajan, se queda normal. Sí. Tiene que bajar, no. Es? Estamos buscando que Luis meta la mano ahí en eso de los combustibles. Entonces, porque... Luis, yo, yo creo que Luis Abinader no se ha enterado de eso todavía. Pienso yo. Mm. Porque es un presidente que está trabajando para todo el mundo. Pero hizo no, hizo una fórmula que no le ha, no le ha salido. No, muy? Pero El problema de la fórmula es que eso fue en 2019, cuando él ni siquiera tenía pensado meterse para el PRM, sí. apoyar a Luis Abinader. Y entonces utilizaron ese video para, eh, cuando comenzó a subir el, el, okay, el combustible, sí. com eh, sacaron ese video para comenzar a criticarlo. Y eso fueron unos que otros amiguitos del PLD. Oh, sí. Ok, bien. Eso sonado. es así. Eso es así. Eso, eso pero, pero deben, el... deben, deben buscar la manera de que no suba uh -huh. tanto eh, ese combustible claro. porque la gente lo usa mucho. Claro. Entiende Villalón. Entonces y el, son... y más el gas licuado porque claro. no es fácil dar 128 pesos. No es fácil. Eh, eh,